Y guitarra yo voy cantando Estamos con Mercedes Martínez en este Certame que es la cuarta edición de Moda Flamenca y que nos agrada mucho poder entrevistar a diseñadora con un gran estilo. Yo creo que lleva ya muchos años, yo la primera vez que la entrevisto, pero estoy encantada además que entrar, me he fijado en su stand porque es, es de una variedad, de un colorido, de una alegría. Es que realmente representa mucho Sevilla, que de donde ellos viven, pero esta fusión con Málaga y creo que va a venir muy bien. ...para hacer un poquito de comparativa de las tendencias... ...Mercedes... Sí. ...buenos días... ...buenos ¿qué días, hay? ¿qué hay, qué tal?... Bueno, o sea, pues yo soy de Sevilla, ¿de, sí. de Corio del Río, de Sevilla, buena sí... Tierra, ...buena tierra, buena sí. ...¿cuánto tiempo llevas tú aquí con la moda?... ...¿cómo fueron esos principios?... ...los principios siempre muy difíciles, como en todo... ...y llevamos ya 20 años con el traje de flamenca... ...cosiendo trajes de flamenca... ...o sea, que has diseñado ya montones, ¿no?... ...habrá vestido a gente divina sí, del sí, mundo mucha, de... mucha gente, sí, <risa> de todo. ¿Qué se lleva este año? ¿Cuáles son las tendencias? Pues las tendencias es mucho... ...el escote, los apliques, <risa> las telas... ...se lleva de todo desde luego, de todo lo que le queremos poner. La verdad es que los lunares, los lunares ya es un clásico... Es ...y un eso clásico, siempre... Sí. me gusta mucho jugar con los, ...con las telas bordadas, con los encajes... Y... ...me parece un femenino para la mujer... ...huele bueno, ya en Sevilla Feria ya... ...diríamos que ya la gente está con los preparativos ¿no?... ...porque sí, de sí, que venga a pasar tarde. la Semana Santa... ...ya estamos ahí ¿no?... <ríe> ...sí, sí, ya vamos tarde desde luego... ...ya estamos trabajando a tope... Bueno, pues ¿y dónde podemos contactar contigo después de esta feria?... ...¿dónde se puede contactar contigo? ...pues en Coria del Río, en calle Carretero 286 estamos... ...y el teléfono es 645 822 t y la página web también, W. Trajes de Flamenca de Yo creo que ahí ya contactáis con nosotros. Pues, hola y todo tu diseño maravilloso, Mercedes. Un placer entrevistarte. Gracias, gracias. muchas gracias.